para la capacitación campesina Convenio Casa de la Mujer Mapuche CEDEM Video Sur Aporte CEDEMO Holanda Curso Artesanía Textil Mapuche Estas hermosas prendas antiguas con sus variados tejidos, dibujos y colores expresan cómo los mapuches vemos, sentimos y pensamos el mundo. Desde pequeña, la mujer mapuche ha continuado la tarea de mantener vivo el arte textil. Ayudando y aprendiendo de su madre y hermanas. Entre los mapuches son las mujeres las que hacen este arte. Para las mujeres mapuches, saber tejer, saber hacer una manta, un pontro, una lama, es ser una mujer completa. Y aspado de la lana. En la tercera clase estudiaremos el teñido de la lana aprendiendo técnicas para obtener colores naturales y el teñido químico. ¿Cuesta convencer a los, a los compradores? ¿Y esta casero? ¿Cuánto dijo? ¿Mil? ¿Dijo esta? ¿O mil? ¿Mil dos? Mil dos. ¿Vender un trabajo en el, en el pueblo así? Somos más o menos nomás que no, no somos capaces como para vender las cosas. Y no nos da fuerza.